Un electrodoméstico que hasta ahora no habíamos visto todavía en el canal y es la envasadora al vacío. ¿Para qué sirve una envasadora al vacío? Bueno, básicamente su nombre ya nos da alguna pista, ¿verdad? Para envasar al vacío, alimentos. He dejado aquí dentro esta bolsa también para enseñárosla. Parece una bolsa normal y convencional, pero están hechas de unos plásticos especiales con una cierta densidad para que el envasado pueda resistir perfectamente. Nos cuentan nuestros clientes que uno de los grandes usos uno para poder guardar comida durante mucho más tiempo porque envasa con un vacío del 99% pero es que también si eres amante de la cocina este electrodoméstico te puede llevar al siguiente nivel osmotizar la comida que es mezclar fusionar dos alimentos y un montón de opciones más que descubrirás con la envasadora al vacío este tipo de alimentos que envasas combinado con el horno a vapor puedes cocinar después también con la función envasado.